Bueno, estábamos trabajando, todo normal. Habían una persona aquí afuera de negocio, entonces no se dejaron pasar. Supuestamente ellos estaban en discusión y cargaban una menor. Entonces el se le avisó a la seguridad que no lo dejara pasar para que no armaran un lío dentro del negocio. Entonces el muchacho ya la noche anterior, la persona que supuestamente tiró la bomba había dicho este negocio lo cerramos nosotros. Como que ellos, tú sabes, ya ellos tenían como un conflicto. Entonces, eh, cuando no se dejaron pasar, ellos estaban ahí en la puerta. Entonces, ahí dice que se paró y tiró la bomba para adentro. El negocio estaba lleno y todo. Hubieron una cuanta gente que se pusieron malas. Yo misma, Yo paré ahí siglo XXI. Entonces, se pidieron, se perdió un dinero que yo tenía debajo de la caja. Se perdió, todas las cuentas se pidieron. Rompieron una cuanta cosas y eso fue un desastre. ¿Las pérdidas, ¿y cuánto andan tomando en cuenta las cuentas? No solo eso? De 180 mil a 200 mil pesos. ¿Y en el aspecto de esas personas que exigían la entrada de esa menor, cómo eran eso policías o que tomando en cuenta de que era un artefacto que se por la policía? No, eran personas normales. ¿Y entonces qué le piden ustedes? Bueno, tienen que pagar los daños, que se haga justicia, porque yo, nosotros mismos lo no vamos a querellar con eso, que invertir en el caso. Sí, precisamente nosotros estamos investigando. Eh, ya ordenamos la investigación para ver qué nos arroja, porque verdaderamente si, si un artefacto de nosotros la policía no deben tenerlo nadie. Somos nosotros que usamos ese tipo de, de, de artefactos y de lo contrario vamos a ver cómo qué nos arroja la investigación para tomar las medidas pertinentes.